Cuánto tiempo sin poner nada por aquí. Y es que claro, que han pasado desde... han pasado ya muchos meses, ¿no? Uy, estas la cosas. primera vez, o sea, ¿desde cuándo igual? Desde hace de, mucho. ¿De Roma? Señores, que me ha cambiado la vida, que me he venido para Almería. Desde mayo estoy en Almería, ya no estoy en Murcia. Y eh, bueno, ya sabéis que, que claro, tampoco tengo mucho tiempo porque cambio de trabajo y demás. Y quiero subir vídeos de contarnos un poco lo que hago en Almería. Bien. <risa> bueno, hoy qué vamos a hacer. Hoy hay... Vamos a tomar café. No, pero vamos a ir a ver lo de la policía. Sí. ¿No? Vamos a ir a ver eh, lo de la fuerza, creo que es el día de la Policía Nacional, Los Ángeles Custodios, no sé qué. Entonces han venido a Almería y hay una exposición de cosas de la policía que os voy a enseñar para que veáis que en Almería hay mucha vida. A parte de playa. Y tapas. <risa> New New New New Stick and stubborn, you, ¿Qué ha parecido? No, a ver, está muy bien que hagan cosas así y en Almería suelen hacer, en la rambla de Almería suelen hacer bastantes cosas han hecho, hace unos meses un ciclo de cine antiguo también y esto de la policía está muy bien porque se han concentrado aquí todos los policías nacionales y demás y están los coches el trabajo que van haciendo digamos, me ha gustado mucho así que espero que os guste a vosotros también y que hayas disfrutado de este vídeo, así que hasta luego Maníferos.